Genmo es una plataforma para crear y compartir arte generativo interactivo y envolvente. Te permite ir más allá de las imágenes 2D y abre la posibilidad de crear videos, animaciones y mucho más. Entra a alfa.genmo.ai, haz clic en crear video o en iniciar sesión y selecciona la opción de iniciar sesión con tu cuenta de correo. Haz clic en el botón empezar y después selecciona como quieres que sea el primer fotograma de tu video. Puedes crear una imagen desde cero utilizando prompts o descripciones de lo que quieres. Puedes buscar una imagen entre millones de imágenes pregeneradas. O, puedes subir una imagen desde los archivos de tu equipo. Una vez seleccionada la imagen, puedes personalizar lo que será tu video. Debajo de tu imagen encontrarás propuestas de prompts para continuar tu video. También puedes hacer tu propia descripción de los cambios que quieres hacer. Por ejemplo, pide un cambio en el color de una parte de tu imagen o pide un cambio de estilo de tu imagen. Otra opción que Genmo te ofrece es poder marcar secciones de tu imagen o algún objeto para que sea esa parte la que genere movimiento. Cuando termines, haz clic en Hacer video. Espera a que tu video termine de ser generado. Puedes agregar más secciones a tu historia. En la parte de abajo encontrarás más opciones para personalizar configuraciones de tu video, como la duración, que tan rápido se muestran los cambios y si quieres que sea un video que se repite infinitamente o no. Cuando termines haz clic en Hacer video. Espera a que tu video termine de ser generado. Haz clic en la parte derecha superior de la pantalla, en tu perfil, para encontrar tus creaciones recientes. Puedes seleccionar cualquiera de tus videos creados. Haz clic en uno de ellos para descargar o para compartirlo en tus redes sociales. Utiliza esta herramienta para personalizar tus diseños y mejorar la experiencia visual de tus estudiantes. Consulta más herramientas en la página de sedie.tech.mx en la sección de Inteligencia Artificial. O en la misma página, haz clic en Soporte para encontrar nuestros medios de atención virtual.